Hola amigos de YouTube, que son mis cosillas así como novedad, En esta ocasión les enseño cómo superar fácilmente la función gira publicitaria. Esta función es super fácil, pero se le dificulta a la recente. Bueno. Vamos a intentar que vaya a ser la cinemática. Para, su... para pasar esta misión fácilmente deben de hacer lo siguiente van a conducir derecho como yo voy van a hacer un pequeño giro sin soltar el acelerador sin frenar que diga van a hacer un pequeño giro por aquí van a doblar aquí a la derecha sin soltar el acelerador, recuerden siempre tener el acelerador presionado. Y conducir en esta pista hasta el final de la pista. Y esta es la táctica para pasar esta misión fácilmente. Pero yo choqué. Este es un segundo intento, como ya vieron. Tienen que tratar de no chocar para que el, el vehículo no pierda velocidad y así no vayan a fracasar la misión. Como pueden ver, ya así fácilmente se desactiva la bomba. Ahora voy a pausar. Bueno, aquí voy llegando ya para, para, para finalizar la misión. Bueno, amigos de YouTube, eh, este ha sido el video. Espero les haya gustado, espero les funcione. Tienen que estar bien concentrados, porque como vieron, fracasé dos no veces por estar desconcentrado. bueno, hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.